fue a la región de Tiro. Entró a una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, Anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a casa, se encontró a la niña echada en cama. El demonio se había marchado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, no que el Señor te en su espíritu. Gracias.